Aprendió a conectar mucho más rápido cuando necesito, como preguntar algo a mí misma, porque en una situación de conflicto, por no sé ejemplo, eh, llegar al origen del, del problema. Escucharse muy importante porque esa es como la mejor postura que uno puede tener: hacerse uno primero a entender por qué uno hace las cosas, por qué están esas cosas negativas, por qué están esas cosas positivas, por qué hago tal cosa, por sí, sí. Y uno no se da cuenta en la vida, porque solamente ve hacia afuera. Lo que estamos estudiando para toda la vida no es algo que nos va a servir solamente en este momento. Por de eso no recomiendo a la vida. porque yo siento que todos necesitamos conocimiento.